Dónde estás yendo? Tan rápido. Ah, Llego tarde mi primer día de cole. Ah. Voy a dar uh, Bueno, no sé qué significa. La escuela de inglés de baile. ¿eh? a estudiar un curso de inglés general. Ah, muy bien. Qué nervios. Corre Luis, tú primero. ¿Estás nervioso por tu primer día? Espera. Sí. to the school. Oh. I'm Marcus. what's your name? Hey. Welcome. Please follow me. Down. Hi, you Luis... Uh, Garcia Gonzalez. How are we? Welcome, huh? You're the winner of Back de the Way Vida, right? Yeah. Nice, well done. We're happy to have you here. So, I'll ask you to carry on with this beautiful smile, just for our student card. Oh, sorry. There you go. Nice. And then follow me here. Okay. And complete this online form. just email, your name, and any emergency contact person uh, back in your country. Should be easy. And we got a filmmaker here with you, right? what's <laughs> What is your name? For a Carla. Carla. Luis, answer this. Que le <inaudible> pedían para registrarse. Luis, estás preparado para empezar? Hola Luis! Hola! Ya he tenido mi examen de, de ingreso en la, la VIVENS y ahora nos van a hacer el curso de ambientalización. Echad un vistazo a todas las actividades que tenemos para hacer. Viaje a Brisbane, más alto. Ah, perdón, tengo que hablar más alto. Viaje a Brisbane, viaje a NUSA. Eh, cada día hay actividades, o sea, llevo un rato aquí eligiendo a ver qué. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hoy por ejemplo. ¿Qué es a ¿Qué es súper bien el precio O sea, por ejemplo el viaje a, a Brisbane 90 dólares con barbacoa eh, el... ¿Qué es eso? y es eso? ¿Qué es eso? a es a ¿Qué a a Adentro. ¿Eh? Se ve algo por ahí, pero bueno, mira, pero ya falteras, está. ¿Eh? Que es de broma, que es de broma. <risa> ¿Quién lo ha hecho mejor? Mira, tú no tienes la postre te y vale. la tengo que evitar, ¿vale? Hostia, <risa> <risa> o un plan así. No, no, tú, tú haz, yo entiendo. Espera, espera, pero, pero dejar que empiece a grabar. ¡Ah! ¡Foto! No, graba, graba. Un, dos, ya O sea, en teoría es que Ola hace una pose y Marta lo imita, ¿vale? <risa> no están de flex, ¿eh? Joder. Vamos a ir a la cascada ¿Y después? Luego, si de esto, Lennox Y luego ya volvemos ¿Qué la ahora? Ahora son las... Tres. Tenemos dos horas. Tres menos cuarto. tenemos dos horas porque yo a las cinco y media tengo una cita. Ah, una cita, ¿eh? Acabamos de llegar a las Killian Falls. Yo ya tengo miedo de que no se me cruce nada. O sea, voy a paso de súper lenta. ¿Qué significa? Ay, espera, que hemos detectado un insecto peligroso. ¿Qué es? ¿Es algo? Pensaba que era una brown. Dije. Ah, y es una rama en forma de brown. No, no, Casi. Estamos <risa> In our way. No, ¿cómo era? In our road to Killen Falls. Esto empieza a parecerse cada vez más a estas rutas. Ah, <laughs> in our way to Killen Falls. Estés es con Marta, te diviertes y aprendes. <risa> Esto es lo más... ¡Oh, my God. ¡Oh! ¡Oh! Dios mío! ¡Dios mío! detrás del agua! Esto es increíble. Pero como podéis comprobar, tenemos tan buena suerte ¿eh? que es salir de casa, llegar aquí y se pone a llover. O sea, muy heavy. Yo no sé ahora cómo voy a saltar esto porque Marta la veo muy envalentonada, pero yo entre que el suelo está mojado, la GoPro y estas bambas que tampoco es que me fíen mucho, me da miedo pisar en algún lado y, y caerme, ¿sabes? Lo que me salga algún bicho, que es peor. Sí, sí, estoy hablando sola. Bueno, ¿quieres aportar algo? Mira Marta, ¿cómo se, cómo se nota que este es su barrio, eh. La primera y vamos. Flipa. Bueno, esperemos que no nos pase nada. Vamos a intentar llegar allí. Después de pasar ese sacrificio, después de intentar que no nos resbaláramos por todos los lados, llegamos. ¡Precioso! No veo ningún tiburón ni nada raro Hay ningún, ningún cocodrilo, perdón O sea que parece bastante despejado Me quedo tranquila ¿Qué has cocinado? ¿Cómo la has llamado? Pumpkin Tela. <risa> Menzo, eh. por pero vas a cumplir. Me quedan se de programa. Las la